Tres horas con 21 minutos, retornamos con las informaciones. La aduana nacional, esta jornada ha desmentido a página 7 sobre el trabajo que realizan efectivos de la aduana en la lucha contra el contrabando. Lo que había recordar, que recordarle es que está prohibido el ingreso de estas partes porque están longitudinalmente cortadas. Por tanto, está prohibido en nuestro país y si damos una vez más. Podemos observar que todo, eh, todos estos elementos han sido observados eh, por la aduana boliviana en cumplimiento al decreto supremo. De hecho, todas estas partes van a ser destruidas por la aduana nacional, o sea, no sirve, no, no sirve ni siquiera para remate ni para nada, no es cierto, va a ser destruido. Debemos considerar por qué realizamos los controles en Pisiga. Básicamente porque se ha trasladado de Tambo Quemado a que siga. Y hemos hecho una investigación, hemos establecido los riesgos.